Experiencia. Decodificando mi flora. Institución educativa INEM Montería. Estamos frente a un árbol que es bastante abundante en nuestra región. Quisiera saber si ustedes conocen las características del fruto de esta planta y la planta como tal. No nunca han tenido la oportunidad de degustar el fruto de esta sí. planta sí. Sí. Sí. pero no le conocen las propiedades nutritivas y la importancia que tiene no. de estamos estamos aquí en, en el centro ambiental las iguanas que para que no se educativa de lorenzo de Lieras. como ven es rica en flora nativa del departamento escogimos este lugar para un para hacer un piloto lo que viene a continuación es eh, la muestra de este producto. Eso produce un fruto, cuando está maduro lo come la ardilla y otros animales. Entonces la importancia de ese fruto es en el orden ecológico, aparte no, ¿no? de que es maderable y ornamental. Esta planta la utiliza mucho aquí en Córdoba, especialmente para de madera y la utilizan la semilla para la para alimentación del ganado también es una semilla muy importante para estos animales bueno. Nombre de nombre científico vixa es un árbol. Por favor, por medio de este proyecto nosotros queremos darle a conocer la flora. De nuestra región a las demás personas que nos vienen a visitar, que con un solo clip. De nosotros nos hemos, a, hemos aprendido mucho en decodificando mi flora, porque no solo es son los, la flora, también la tecnología, porque alcanzamos la tecnología y nosotros a través de la tecnología hemos aprendido a conocer una planta con sus características. Pues yo creo que me parece buena la idea de usar tecnología y, y, y combinar la tecnología con la flora, porque nos hace saber más y conocer más sobre la flora de nuestra, de nuestra región. Decodificando mi flora. Muchas gracias.